Podré tenerlo. Esta canción la estoy escribiendo mientras tú me sueñas aparte. Las cuatro exaciones son insuficientes para estar en todo lo que sientes. El cielo estará muy cerca. Volando lo alcanzaremos Queda muy lejos el suelo Estoy en tu sueño Te anhelo Y cuando esté dentro de tu sueño Lo estaré como amante y no como dueño Los dos nos pertenecemos Sin propiedad y sin empeño, ahí dentro de tu sueño yo me siento bien, estoy convencido de que ya no es sueño, que se hizo realidad, que ahora es vida, los sueños sueños son, no me intimidan, el cielo estará muy cerca, volando lo alcanzaremos, queda muy lejos el suelo, estoy en tu sueño. Oh. Hey, I'm the